Hola, hola familia, ¿qué estamos? Como ustedes lo han pedido nuevamente, estamos en la cocina. Ven a cenar conmigo. Bueno, conmigo no con nosotros, porque hoy tenemos un invitado súper mega especial. Español esta vez. Hace un mes tuvimos, no, hace 15 días tuvimos una española, hace 8 días tuvimos una del Brasil y hoy nuevamente estamos con un español vasco. Así que hoy en nuestra cocina con nuestro Mister Teo. con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenas tardes. Buenas, buenas noches a todos. Hoy estamos aquí nuevamente con ustedes, como todos los martes, vamos a preparar una rica y deliciosa ensalada con nuestro maravilloso vinagre rojo de arroz. Espectacular. Y hoy nuestro amigo Teodoro, el asusta, nos va a contar todo o mucho de los beneficios que tiene nuestro vinagre rojo rojo, de nuestro vinagre de arroz y además que se puede hacer un sinnúmero de cosas. Así que con nosotros, nuestro amigo y estimado, te doy la asusta mi esposito mis ojitos azules. Hola queridos amigos, la verdad es que hace cosa de muy poquito tiempo, menos de un mes, se me ocurrió empezar a investigar un poquito eh, el vinagrete, el, el vinagre de arroz rojo fermentado con es decir, el vinagre realmente siempre está fermentado todos los vinagres eh, son fruto de una fermentación, es, normalmente estamos acostumbrados a utilizarlo pues, en ensaladas y en mezclarlo con ciertos alimentos normalmente que eh, estén crudos, ¿no?, bueno, pues, estuve investigando... como cuáles? Como bueno, las ensaladas, ¿eh? <risa> <risa> eso es. Entonces, ¿les, les cuento un poquito todo lo que había descubierto? Sí, es? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues ya. Y claro es que lo compramos hace como dos años y nos pues pareció muy fuerte. Ah, esto, esto no me gusta. Esto está, está malo, no quisimos, no lo vimos a comprar. Pero tengo un amigo que tiene un restaurante, eh, tiene un hotel de cuatro estrellas, un restaurante, y tiene un chef. Y un día le pregunté sobre el vinagre de arroz. Y me dijo, el vinagre de arroz, el vinagre de arroz es un producto muy especial me dice ¿y por qué? yo no sabía y me estuvo explicando que el vinagre, el vinagre de arroz se suele utilizar normalmente en el sushi cuando se, cuando se comen pescados crudos que están muy de moda y, ¿y por qué? porque le da mucho sabor pero sobre todo porque tiene un efecto esterilizador y mata las bacterias entonces claro, tiene sentido estás comiendo pescado crudo puede haber alguna bacteria entonces por eso hacen la salsa entre otras cosas con salsa de soja pero también le echan vinagre de arroz. Entonces me fui a hablar, eh, le, le dije, ¿y tú usas normalmente vinagre de arroz? Sí, sí, yo utilizo el sushi, y también a veces en algunas carnes, cuando las rehogamos y hacemos salsitas, he hecho un poco de vinagre de arroz. ¡Ay! Ah, y ¿Me puedes enseñar el vinagre de arroz que utilizas? Y me enseñó un vinagre de arroz de color amarillento, eh, con una botella de plástico. Esto me dije, esto lo compro yo en un lugar donde no sabe ningún cocinero. Así, ah, no me digas, sí, esto nadie sabe porque lo compro en un lugar de, de alimentos gourmetica. Y dije, pues si veis pues mi botella de vinagre de arroz, que vamos, fijaros, todo mismo. que es una botella muy bonita, que tiene una calidad y una categoría que además viene enfrascada en una funda de cartón, que le llaman traje normalmente, pero con letras doradas, vamos, con una calidad, parece prácticamente más una botella de coñaca. ¿Lo veis? Es algo impresionante, ¿verdad? Y yo miré el, el, el, el envase que tenía el de vinagre de arroz, empecé a ver la composición, y de vinagre de arroz tenía un 10%, solamente. Y yo 10% y el resto era jarabe de glucosa, vinagre de vino y otro tipo de cosas, vinagre de manzana, pero no era vinagre de arroz 100%. Y yo dije, joder, pues si el es vinagre de arroz 100%. Empecé a investigar y descubrí que hay vinagre de arroz blanco vinagre de arroz eh, con cascarilla o que es vinagre que no es... un arroz que no está... Eh, que le han quitado la cascarilla, ¿no?, el integral luego hay vinagre de arroz, creo que era... El, el, el negro y luego vinagre de arroz rojo que es nuestro, está hecho con vinagre de arroz rojo de ahí... entonces, claro, si veis el nuestro tiene un color como del coñac es un color rojizo, color madera y es porque está fermentado el vinagre de arroz o el arroz rojo, entonces vi que el arroz rojo fermentado tiene muchas más propiedades antioxidantes, tiene efectos de depurar la sangre, tiene efectos muy buenos a nivel de sangre, incluso a nivel de tensión arterial y ayuda incluso a adelgazar, que nos puede venir bien a todos, ¿no? realmente dije yo, qué bueno, pues que además el es nuestro, está fermentado con ganoderma, tiene un 2% de ganoderma y un 98%, es decir, el 100% del vinagre que tiene, ese 98% es vinagre de arroz rojo. Entonces yo, vaya, vamos a hacer una prueba, dije a mi esposa, vamos a utilizarlo correctamente. Y vi cómo se utilizaba correctamente utilizándolo, por ejemplo, como vamos a hacer ahora en el línea de en una ensalada, que si vamos a hacer una ensalada, mi amor, ¿de qué va a ser la ensalada? Van a ser de varios ingredientes, entre ellos tenemos el aguacate, la zanahoria, el apio, tomate, tenemos lechuga, que es la base, uh -huh. tenemos, eh, ¿cómo se llama este? Calabacín. Calabacín. Uh -huh. eh, tenemos un poquito de maíz, que sé que no te gusta, Cibolla. cebollita. Ahí, ¿no? Y aquí vamos a preparar la mezcla, la mezcla eh. de nuestra vinagreta. Sí. Es espectacular. Fijales. Es curiosísimo cómo se utiliza. Hay que hacer una mezcla de 10 mililitros. 10 mililitros. Claro, yo a la ensalada, cuando compramos hace dos años el primer envase, le echábamos, pues como habitualmente, echamos un buen chorrojo de vinagre y estaba re fuerte. ¿Por qué? Porque es un vinagre muy intenso de sabor, porque en la fermentación del vinagre rojo al tener más sabor y tener que más tiene mucho sabor. Entonces, para que veáis un poquito... 10 mililitros, aquí viene este envase este, este medidor viene dentro del envase del del vinagre, aquí vinagre. tiene los, los 10 mililitros si yo veo aquí fíjate, 10 mililitros es esto, fijaros eh. viendo un poquito esto es un poquito más como 12 mililitros, no importa bueno, estos son 12 mililitros esto se es mezcla con 20 a 25 mililitros de aceite de oliva. ¿Verdad, mi amor? Eh, exactamente. Sí, y también el vinagre, depende de la cantidad de, de ensalada que ya vayas a utilizar, puede ser de 10 a 20 mililitros. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro aceite de oliva. Sí. Y ¿Qué espera que todavía no tengamos aceite de oliva? con ganoderma. Pero bueno, tenemos aceite de oliva extra virgen, que nosotros somos diferentes marcas. Nos iba gustar cambiar de marca porque así utilizamos diferentes tipos de aceite. Esto lo vamos a utilizar en el mismo envase que luego ya lo limpiaré. Para que veáis, 20 mililitros es bastante más. Es el doble o el triple, ya sí. depende de lo fuerte sí. Sí, o sí. lo suave que tuvieras. Que tiene casi como tres veces, porque hemos echado 12 mililitros del otro, eran 10, pero hemos hecho un poquito más exactamente, y le añadimos una cucharadita una de, de sal, ¿no? una pizquita de sal eh, lo echamos como lo echamos hay, en una, casa. Hay, no, hay una cuchara pequeña exactamente y le echamos una media cucharadita de sal y luego lo vamos a tapar y lo vamos a agitar y lo vamos a agitar la verdad que es espectacular. La, la mezcla como queda súper homogénea, espesita, con un color súper regio. Miren nuestra ensalada. Aquí hemos combinado. Eh, mi amor, ¿me puedes tener? Yo acerco un poco la cámara. Ah, un poquito ¿no? de pescado con ensalada. ¡Qué rico! si sí. lo Esa... comer yo? Sí, eso luego te lo comerás tú. Aquí está nuestra ensaladita. Aquí están nuestros ingredientes en la mesa, como podemos ver. Tenemos aguacate, tenemos aceitunas, tenemos maicito, zanahoria, tenemos la base que es la lechuga. Y lo principal, la que le da el súper sabor, es nuestra maravillosa vinagreta. Entonces vamos a ver cómo nuestro amado Teodoro y le asusta asusta, nuestro súper Teo, cómo nos echa un poquitito con confianza, muy bien, listo y ahí ha quedado nuestra súper vinagreta, investiga sobre la vinagreta que la verdad es que nosotros estamos súper encantados, súper enamorados, puedes probar tú tu ensalada. Ahora voy a probar la otra vez, que este es, se me ha olvidado, que el vinagre de arroz tiene cuatro veces más aminoácidos, por eso tiene tanto efecto antienvejecimiento que el vinagre normal, el vinagre de arroz auténtico, Recordar, observar cuando vayáis por un restaurante asiático, los japoneses, los tailandeses utilizan en el sushi el vinagre de arroz por su efecto de matar bacterias y de depurar. Y ¿saben una cosa mi amor? También nuestro eh, maravilloso vinagre... Es excelente para nuestro sistema inmune y además tiene 20 tipos de aminoácidos capaces de reforzar nuestras defensas naturales. Imagínate, es excelente para infecciones, es excelente para enfermedades. Enfrenta y nos protege de muchísimas enfermedades, ¿sabes? Y entonces nos protege de los antienvejecimientos, imagínate tú. Es excelente porque es antioxidante, claro. hermano. Bueno. está buenísima. Está bueno. Ah, qué bueno, me, me alegra que te, que te haya gustado. Muy rico, muy rico. Tiene un montón de nutrientes, así que les invitamos a que prueben nuestro maravilloso vinagre. Nuestra vinagreta es espectacular. Mire, y además la puedes regalar como la ha regalado mi esposo, porque es, tiene una presentación espectacular súper divina y te dura un montón este dinero lo compramos hace más o menos un mes no mm. más o menos un mes sí. sí sí un mes y miren y estamos comiendo todos los días y es, viene espectacular duró muchísimo si sí, yo me lo estoy tomando todos los días en ayuna con agüita tibia la verdad que la sangre la tengo espectacular súper purificada bien romita súper linda y además te ayuda muchísimo, muchísimo a desintoxicar. A ver, a ver, a ver. Súper <risa> mm, rico. Súper rico. Si tú tienes acá personas acá en España, o yo no sé en cuántos países está nuestro... En toda Europa. Nuestro, nuestra vinagreta, puede compartir este vídeo para que no se pierdan esta delicia, además de ayudarlos a cuidar de su salud, sí, así que nosotros ya estamos encantados, enamorados de nuestra vinagreta y espero que tú también la pruebes y te enamores de ella, te enamores de sus super beneficios que tiene y además que es una sola inversión, porque imagínate en un mes y estoy y he tomado en un mes mira todo lo que contiene, todo lo que tiene todavía, o sea que esto nos sirve prácticamente para el resto del año, y no es costoso, para todos los beneficios que tiene, no es costoso. Fijaros que cuando las personas, yo conozco gente que le gusta ver, por ejemplo, el whisky, el coñac, y, y siempre tiene una buena marca, una botella, que lleva muchos años, que está macerado en barrica de roble y tal, pues esto es lo mismo, ese es uno de esos productos exclusivos que hay que tener en casa y utilizar de forma correcta y veréis, otro día vamos a hacer cómo se hace la carne, ¿verdad? y ahí preparamos un, un como una especie de guiso con carne, le echamos eso en la sartén, oye, es impresionante el sabor que le dio. Eso es para otro día. Y pescadito que estoy comiendo, le echo un poquitito también, y está muy rico. Y también tiene un efecto antitrombótico. Sabéis, además, con unos estudios que demuestran que tiene efecto antitrombótico. Eso es muy bueno para evitar tener coágulos de sangre en el cuerpo. Mirad en internet. Efecto antitrombótico de vinagre de arroz rojo y me vais a sorprender la información que vais a encontrar. Me ha encantado. Así es, amor. Y decía también que tenía un efecto, eh, antes de, de, de tomarlos, antes de cada comida tenía un efecto saciante. Sí, sí, ayuda también a evitar que el cuerpo absorba los hidratos de carbono. Entonces por eso es tan bueno, por eso vemos a los chinos y a los japoneses que siempre están tan delgaditos, ¿no? Comen mucho y, tiene, y también tiene una piel súper lisa, súper sí. linda, y es por eso, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí, ellos sí, sí. siempre están comiendo, eh, aplicándole casi a todas las comidas, por ¿No? no decir a todas, el eh, vinagre. Y ahora que el vinagre de arroz está tan... Y dígame, que lo, que lo, lo más curioso es que lo comamos y nos no gustó nos pareció muy fuerte bien, porque sí? no lo sabíamos utilizar mm. y ya investigando y leyendo y todo obviamente ya lo sabemos utilizar y ahora todos los días nos, nos lo estamos utilizando en las ensaladas y como les digo yo lo estoy utilizando antes de antes de las comidas mm. apenas me levanto también y la verdad que yo estoy súper, súper encantada. Mm. Súper. También tiene un efecto muy bueno para desintoxicar los intestinos. Bueno, siempre se ha oído hablar de el vinagre de manzana, que te ayuda a desapar, que te ayuda a regular la flora intestinal y todo ese tipo de cosas, obviamente utilizándolo reducido con agua, ¿eh? Cuidado, no es tomarte un trago de esto, eso es muy es fuerte, fuerte claro. es muy fuerte, sobre todo el vinagre de arroz. Pero, ¿veis como la plantas de conocimiento? La falta de adquirir eh, eh, la información correcta te hace poderte perder algo maravilloso para tu salud con un sabor espectacular. Muchas veces vamos a un restaurante y comemos comida tailandesa o comida en japonés y nos, nos han encantado con qué eran esto y con qué eran esto. Luego vas tú a casa y nunca eres capaz de hacer algo parecido. Bueno, pues eso es porque utilizan este tipo de productos. Ya sabemos el truco. Los, sec el secreto de <risa> Los secretitos que no suelen decir, pues mira, ahora tenemos nuestros secretitos nosotros. Oye, le voy a echar un poquito al pescadito, le he echo una gotita de este aceitito con, con y él es rico. Y viene súper rico. En estos días les le vamos a hacer uno de carne que queda mmm, súper sí. rico. Y además también hemos visto una receta que para el cabello, ¿verdad? Ahí es uh, uno que no lo cuentes, eso no, no, lo cuentes no, eso no lo cuentes. Secretos de sorpresa. sorpresa el próximo vídeo en YouTube. ¡No! Me ha reventado. <risa> <risa> sí sí bueno eso ya lo haremos, pero muy bueno muy bueno el pescadito al pescadito si le echas un poquito de aceite con esto es una verdadera es, es absolutamente impresionante te da la sensación de que está en un restaurante de estos maravillosos me acuerdo una vez que estuve en un restaurante tú todavía no estaba ni con, con mi esposa nos cogieron el pescadito vivo pegaba brincos y ¡pac! le cortaron la cabeza le sacaban los filetes y el pescado estaba todavía latiendo fresco no estaba vivo, le echaron la salsa, uy, es que es rico, nunca había comido un pescado casi vivo. Pues ahí está el secreto, era un restaurante asiático. Muy bien, en nuestro canal de YouTube ahora están consiguiendo algunas recetas, primeramente, todos los beneficios o la gran mayoría de los beneficios que tiene nuestro maravillosa vinagreta. Y también, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo eh, para batirlo un poco, para que la mezcla se mezclen bien en un recipiente de RG, pero lo puedes utilizar de espirulina, le puedes aplicar un poquito de espirulina en polvo o, o molerla, machacarla y echarle un poquito de espirulina y también te quedan. Mm, o si quieres le un poquito de ganoderma pero el ganoderma te le da un poquito de, de amargor. amargor. Entonces mm. mejor es la espirulina. Y te quedas, te estás nutriendo, además con verduras crudas y vas a estar más saludable y vas a tener más fuerza para seguir emprendiendo, para seguir cuidando de tu familia y para continuar obviamente activo, activos. Así que vamos a ver esos comentarios, a ver qué nos cuenta, qué nos dicen. A ver si hay preguntas, pregunten por favor que ya. Nuestro vídeo ha terminado, solamente era esto que íbamos a hacer. Mire, qué bonita. A mí me encantan los colores en las ensaladas. Bueno, en la comida. Porque dice que en la variedad está el placer, ¿no? Y a mí me encantan los colores porque me provoca como más comer bastante. Entonces voy a mirar sus vídeos mientras que ustedes ven sí, a mi sí, ahí. Voy a explicar lo importante que es la variedad de colores. Por ejemplo, todas las verduras de color rojo, como por ejemplo el piñito. En este caso, tienen mucho selenio, tienen muchos antioxidantes. Todo lo que es muy verde, tiene mucha clorofila. Entonces, todos estos, los morados, por ejemplo, que también tienen otras propiedades. La combinación de muchas verduras, menos el maíz, que yo le tengo muchísima manía al maíz, no quiero ni verlo, pero bueno, yo sé que a mucha gente le gusta el maíz, y la cebolla también tiene muchas propiedades bactericidas, es una manera de mantener la microbiota intestinal y no tener problemas digestivos. Solo por hoy les mandamos un fuerte abrazo, muchos besos, que Dios los bendiga y, y nos vemos el próximo martes. Escríbanos qué producto quieren que utilicemos o qué recetas quieren o qué vídeo quieren que utilicemos. Bueno, un fuerte abrazo. Hoy tenemos una formación espectacular que la estaré compartiendo en mi Facebook. Un beso para todos. Dios los bendiga.